Tlan nikita amo nikita para a Nenikmati Ne nikmati akime o nikimpezpenke. Iguan kipia de mochiwa tlan kitanti o Akin no guan tlaqua o que no contra. Deste asha na mas que Tlapanoa. Para ken nikua tlapanos? Shiknel tokaka ni Cristo. Kates namehua mehwa ma wiki. mawiki. Ipamelaka na mechilvia. Tla de a name na Tlatitlanil, recibiroa kesnotlati tlanil. A quien en él quitos a que recibirá a a quien Satepan ni cuaquecono que Jesús a tomó muyolcoco, y bueno y pamelácaname Ni no se y no pe se bueno porque macho que matía a quien se de a Jesús sateki oye caena castlan o en Simón, Pedro, o que chiwili señas para están en Jesús, a que ni con que chihuas catlesquite En mi cuan y o kachi, hasta que el pan Jesús, y guano que tlastane. Señor, a que ni con que chihuas. Jesús o que nangile. Ni que se pedazos pan, y guan a que macas cien si yon. Y cuacono con no se pedazos pan, y guano que en Judas Iscariote, y tel poche en Simón. Y guanima ni Judas, o que cuan pan, Satanás o calaque y panillolo. Iwan Jesús Ukilwe, Tlan tanto que llegó Nima. chivas, de yehuan cuenta, por kilwe. Como Judas oyé Tesorero se queme o que Jesús para yenilwik O no su para makimakan pobresti, makan Ni Judas o tlanke okiquampan, ni manoquiske, yeka Iban yayuak. Satepan ni o kiske, Jesús kisto. Acha motaititis no voy quistilis tené, catlejonimoches ni tlacat. Iguamotaititis y voy sin Dios, y texlanes nichiwas. Iguantlanes catlejonimoches ni tlacat, nictaititis y sin Dios. Indios no equiquitaitis no voy quistilis. sanima. No conewa. Machoquequica amoañetos. Namegua andes no no se noxekime kudyosti. No, ne no, no ikon asha namekwa namechilwea. Machwere sanjaaske kanehnyawe. Nena mechmaka yinyakwe klanawatile. Ximotlasostlaka se iwanokse. Ikonke ne namechlazostla. Namekwa no ikon ximotlasostlaka se iwanokse. Tlan namekwa namotlasostlaske se iwanokse. cuenta nikmelawak namekwa anu machtikawa. Simón Pedro o que en Jesús. Señor, can en Jesús o que en machuelis no guantías, pero satepan huelis no guantías. Pedro Kilwe. Señor, tan ni camuuelis ni mitsuícas. Ne hasta ni motemagas por Tehuatzi. Jesús o que Y pamelaca ticneki más que por ne. Y pamelaca ni Antes estás sin castel. Teico a Coño Tiquito, ella Vuelta, Mach Mati.